Todos los días escuchamos la necesidad de cada persona En hacer su lugar de vida un poco más hostil Perdemos el tiempo, pero el llamado es brillar En medio de esto, el llamado es ser luz, el llamado es ser luz. Me doy. Quisiera ver gente libre, pero todo parece tan cerrado Todo tan inaccesible, como los amigos que me han dejado Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo de todo el tiempo Sigo siendo el mismo relajado, callado, el mismo que dice lo siento En todos lados, el mismo sarcástico con que escucha todos los consejos Y aunque no sigue ninguno Mira los problemas de lejos Sigo siendo el mismo El mismo tímido Con sus complejos Y aunque no lo aparento Tan solo oculto Y lo grito dentro No estoy de acuerdo Con la mitad de cosas que escucho Lucho con mis perjuicios Y de la gente que lo escucho Mi opinión es la misma sobre los que predican Y no dan ejemplo Yo no quiero escucharlos Pero me han obligado a hacerlo Sigo diciendo Que no voy a entretener a nadie Y aunque algunos quieren creerlo Sigo siendo responsable Camino en la ciudad del ruido Y me parece lamentable Sigo queriendo ser luz pero con palabras más palpables lo sabes No importa lo que griten, sigo siendo luz Llevo tus penas a precio de luz No importa cuánto griten, sigo siendo luz Te sigo siguiendo, voy llevando mi cruz No importa lo que griten, sigo siendo luz Llevo tus penas a precio de luz No importa cuánto griten, sigo siendo luz Sigo, luz. Sigo, luz. sigo luz, sigo viendo piedras, pero sigo viendo gloria Sigo en el parque viendo como se estalla todo en odio si era otro episodio, ya no importa lo que diga todo el mundo Ya no importa la guerra de los segundos, ya no importa los mensajes sin sentido Solo llena el vaso, lo pido, pido todo, todo tiene sentido Si estás dentro, convencido, sigo, sigo siendo como acero derretido sí. Por diable, como en mi cada latido y como tiembla el mundo Cuando alguien es sincero, cuando no hay doble moral y peros Gritar verdad, como Pilar Cisneros Guardar silencio, seguro ya no quiero Tengo que caminar, soy llamado a proclamar A gritar al mundo entero una gran verdad y una mentira que no quiero, no quiero. Sigo siendo el mismo pero, pero cambio el sonido Ahora listo mi propia metralla y lo tiro por una pantalla sí. Sigo siendo luz pero mi boca no calla No importa calla. lo que griten, sigo siendo luz Llevo tus penas a precio de cruz No importa cuánto griten, sigo siendo luz Te sigo siguiendo, voy llevando mi cruz No importa lo que griten, sigo siendo luz Llevo tus penas a precio de cruz No importa cuánto griten, sigo siendo luz si o siente o